amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gemusher, bienvenidos a este hermosísimo canal Y pues estoy muy contenta porque ya somos 1061 suscriptores Y pues hay que celebrar, no he hecho especiales, no he mandado saludos Así que muy próximamente voy a mandarle saludos a todos y voy a hacer un especial Porque ya casi somos 1100, nos faltan este, 39, pero eso es vienen volando y pues eso es hermoso porque me pone feliz y estamos planeando nuevos retos, ya hicimos el maniquí ahorita estoy pensando el 14 de febrero ponerme a vender rosas y si Mari quiere hacer bromas, esperemos que nos salga y que yo tenga dinero para las flores y pues um, no sé qué decir, estoy muy contenta y nerviosa porque ay, estamos creciendo demasiado todavía me acuerdo de mi primer video no manches como llegué a 100 suscriptores, <risa> bueno, um, también estoy pensando volver a iniciar o continuar con mi serie de minecraft, aún no lo sé muy bien porque mi teléfono no quiere grabar y pues ese es un problema, incluso tengo una memoria de 32GB pero no sé qué le pasa, no funciona y tengo que comprar otra. Um, supongo que por mi entera es todo, bueno, no. Oh, y mil disculpas si mi teléfono vibró, es que me están llegando notificaciones y no sé si vieron que ya hay nuevos integrantes como Laura, un saludo para ella y pues esperemos hacer nuevas cosas. Uh, también hemos salido a caminar, incluso tengo, tenemos una serie de capítulos de lo que nos pasó Um, estamos pensando en otro lugar Pero transmitir en vivo Pero ahora transmitimos desde Face No sé si quieren visitarnos Y pues, ver lo que transmitimos um, Está como Pusher, Tanto la página oficial o mi portal, Nada más para los videos por pues, si los quieren ver Hoy oh, También Posiblemente Hay otro entrega Ay, me trabajo. Haya otro integrante en la familia. Eso ya es una sorpresa. No se sabe quién es aún. Pero esperemos que se lleve bien con todos. Y bueno, yo les agradezco mucho, mucho, mucho. Pero muchísimo por estarnos siguiendo todo este tiempo. Um, ay, estoy tan feliz. Y pues ya no. No, no sé qué decir, se me ponen las palabras de tanta emoción. Bueno, nos vemos. Adiós.